Ahora sí saludamos a Darío Estagenreiber eh, Espero haberlo pronunciado bien Darío y siempre, es, El apellido es, es, es todo un tema ¿no? Eh, cariño, pero gracias por estar con nosotros Por favor ¿Estuve sí, más un... o menos cerca o no? No, no Nada no, no, <risa> no. Pero no importa no, Además él lo ha dicho así toda <risa> la es? semana Convencido sí, sí, de que sí. lo está diciendo Igual perfecto. imagínate Y todos lo felicitamos Porque sí, parece claro. que lo dice bien Yo lo no digo convencido sí. Claro, eso es lo importante cuando, es se, claro. se, cuando, cuando se miente Quiero mentir convencido si no, no me cabe ninguna duda Más en el amor En el amor cuando sí. se miente, digo, hay que estar Porque convencido. es lo es lo que yo digo. Y, digamos, la, la, la distinción entre la verdad y la mentira es eh, ambigua, es complicada. Digo, Pero ¿cómo este... vivir sin mentir? No, no, es que más que mentir, de lo que se trata me parece es de pensar hasta qué punto uno puede disponer de toda la verdad. ...cuando estás todo el tiempo recortando, este, distorsionando... ...pero no en el mal sentido... ...porque uno no tiene esa capacidad de conocer todo en su totalidad. ¿no? Uh -huh. y una cosa es mentir, otra cosa es interpretar. La mentira supone intención. Sí. Es, es muy loco eso, ¿no? pero a mí me encanta el tema este, sobre la mentira... ...porque la mentira no tiene que ver con la información. Tiene que ver, es, es una cuestión ética, tiene que ver con la intención. Uno busca o quiere mentir... Sí. más allá de lo que uno dice, entonces es medio incomprobable. Si yo te estoy mintiendo vos no sabés, no podés comprobar, vos podés decir te equivocaste o lo que decís no es cierto, pero una cosa es que yo me equivoqué y otra cosa es estar mintiendo. Ah, Ajá. vos le dijiste, pronunciaste mal mi apellido, incomprobable. No, no es incontrolable. Sí, si el, si, si el apellido de él, obviamente. Y desburrarme, ¿cómo se pronuncia para decirlo correctamente? Eh, yo, en realidad, de nuevo, se, se sí. dice Steinschreiber. Ah. ¿eh? Pero imagínate que es imposible. Claro. Stan Riber. No es Stan. Es más fácil ¿Hay gente que te dice Z? Hay gente que me dice Z por mi hermano. Ah, claro. claro. Que, se que encontró una forma. mucho más televisiva. Este, este, sí. sí, este, pero le digo Stan Riber. Bien así como Perfecto. Standriver. Darío, sí. este es la, va a estar esta noche en el, el sí. Planeta, la, la, el viernes pasado también fue, fue muy bien, este, tuvimos a López Rossetti aquí también con nosotros, viene muy bien, es un ciclo que tiene muchísima participación del público, que también está bueno esto de que puedan interactuar con ustedes. Sí. Eh, dos preguntas quiero hacerte. Vos sos de los que bajaron un poco la filosofía a la, a la tierra, este, porque la filosofía sí. es algo abstracto para muchos de nosotros, obviamente no quiere decir que le vaya a gustar a todo el mundo, claramente no es algo tampoco... Tan simple, no es para decir, no. cualquiera que agarre un libro lo va a entender, eso no va a pasar. Uh -huh. Va a requerir un tiempo, una concentración, si querés meterte en detalles. Pero vos lograste un poco, y te consultaron sí. muchísimo, porque incluso arrancás hablando de que fue escrito este, durante la pandemia. Y fuiste uno de los que más entrevistaron durante la en pandemia. En la pandemia, sí. sí, un montón. Sí, sí. sí este, yo creo que la pandemia abrió como un espacio para hacer filosofía. Este, o sea, el que se animó fue a fondo con la pandemia uh -huh. porque es como que interrumpió nuestras actividades cotidianas y hacer filosofía supone eso supone como, viste, parar, parar la pelota, levantar la cabeza y mirar para otro lado viste que en el fútbol sí. el 5 sobre todo, oh, nosotros en estudiantes teníamos al, al, al gran parador de pelotas que era este Verón, sí. ¿no? claro. Juan Sebastián. ¿Y qué hacía él? Paraba la pelota cambiaba el eje y de repente te mandaba un pelotazo a un lugar que uno decía, ¿cómo, cómo en vio? En que los vio, claro. Claro, ¿cómo cambió el plano? viste Bueno, la filosofía es eso, es cambiar el plano. Vos estás ahí, mirás la tele, este, te, en, en el barrio te dicen las cosas, tu familia te exige, estás todo el tiempo así imbuido por la locura cotidiana y de repente haces, ¡tac! Cambias el eje, cambias la perspectiva y obviamente se te este, presenta toda una... Posibilidad de ver las cosas desde otro lugar, uh -huh. ni mejor. Claro, yo claro. no soy en eso, ¿viste? Los que piensan sí, que la sí, filosofía sí. te hace mejor, nada. Te cambia la perspectiva. Entonces ya es un montón, porque te libera. Y te, te invita a pensar. Yo sí. Aprovecho y le voy a mandar un gran abrazo. Tengo un amigo filósofo que se llama Ceferino Muñoz, que es, entiendo yo, buen filósofo. Y yo me sumé a un ciclo de charlas que él daba, que son sí. para participar con amigos. Y uno va buscando, con, de, de, como somos nosotros, viste una verdad. Entonces por ahí llegábamos a la charla y, y nos hacíamos una lectura de algún texto en particular y tiraba una pregunta. Y, yo, y, él, y uno decía, bueno, eh, decime si lo que yo digo es. Y, ¿Y Por que, ahí que no es? estamos acostumbrados a que te digan, ni no sé. Sí, sí. Sí. Es tremendo, porque la filosofía, digamos, no se hace preguntas para encontrar respuestas. Claro. Se hace preguntas para. Cuestionar las respuestas establecidas. Y nosotros creo que la mayoría no estamos preparados para eso. No. Queremos no es siempre claro, haya eh? una respuesta. Uh -huh. yo, creo, yo creo que todos estamos preparados Ajá. para eso, pero que vivimos al interior de un dispositivo social que te anula ese aspecto. Que lo que busca de vos es la productividad. Pero, lo que busca ah, es claro. el tiempo, ah. ser productivo, hacer las cosas como te piden. Digo, estás como. Tenemos la vida muy burocratizada, Ajá. desde el momento en que corres de un lado para otro, te levantás, sí, o sí. sea, te bañás, estás desayunando, digamos, mirando, este, mirando el, reloj, el reloj todo el tiempo. Entonces, lo que hace la filosofía es como que te permite algo que todos tenemos, pero que en algún momento perdimos, pero que sabemos que está ahí. Por, por eso seduce tanto, porque eso que te pasó a vos de ir a un curso a, a leer un texto al pedo, ¿viste? Que no tiene como una utilidad concreta y de repente que tu cabeza empieza a hablar y decís, ah, hay otra conexión posible <risa> sí, sí, con la cosa. Claro, porque de eso se trata. Y es difícil convivir con eso, ¿no? De, para los que no entienden para qué sirve la filosofía. O es pues como vos, que es, me es, imagino, vos que estudias, vos qué haces. Sí, es que no sirve para nada, así <risa> no. pensado, digamos. No es que sirve, pero ¿sabes por qué? ¿Cómo se come esto? Es, eh, pero ¿sabes por qué? Porque cuestiona que todo tenga que servir para algo. Claro. Cuestiona el utilitarismo y el servilismo, porque digamos, cuando se nos dice que todo tiene que servir para algo, habría que agregar y para alguien. Porque esa idea hegemónica de que todo es útil responde también mm. a necesidades que se nos escapan, que no son personales, son estructurales. Vivimos al interior de un sistema que por algo hace de la productividad económica, de la rentabilidad este, su valor este, cual. supremo entonces lo improductivo lo inútil entre comillas te, te devuelve o te reconcilia con nada con, con otro tipo de, de nuevo de, de, de sensibilidad digo la vida posta ¿eh? la vida es demasiado corta para estar todo el tiempo siendo productivos ¿eh? cuando bueno. te das cuenta y la pandemia fue eso la pandemia te hizo dar cuenta que venías y que este... tenés un montón de tiempo, que, que, que en la rutina pensás no, que no tenés pandemia, tiempo para no hay... nada. Con la pandemia te das cuenta te diste cuenta del valor del tiempo. Con, en, cuando haces filosofía, en, en el sentido más, si querés, este, económico, perdés el tiempo. Y es esa sensación de, ay, me animé a perder el tiempo, porque, porque te colgaste tres horas pensando si la nada es algo o la nada no es nada. Pero no sabés, digamos... Lo orgásmico que es eso, porque es como que este, te sentís como más, este, más vivo, ¿no? Que entrar en la maquinita de reproducción de lo que otros esperan de vos, ¿no? Claro. Y eso digo... Apartarse un poco de eso es... Claro, sí. y a, ante lo que preguntaba él, yo creo que todos tenemos esa aptitud ¿Eh? y entonces vos la descubrís en un momento y te aferrás, te enganchás. Yo creo que, en todo caso, el, el que la gente se esté enganchando con la filosofía tiene que ver con eso, ¿no? En esto de la búsqueda de las respuestas y de querer saberlo todo... También nos enseñaron a ser coherentes y el ser coherente es, si hoy, si, hoy valor. Pienso, si hoy pienso esto, mañana lo tengo que seguir pensando, lo tengo que sostener en el tiempo y no. no Yo creo, creo esto, creo que no hay nada más humano que la transformación permanente y que además la, la humildad de escaparse de uno mismo. Digo, la, la principal esclavitud que tenemos es que somos demasiado devotos de nosotros mismos. ¿En qué crees? ¿Cuál es tu principal dogma? Para mí el principal dogma es uno mismo, no mismo. porque uno digamos, se anima como a, a correrse de un montón de ideas menos de lo que uno cree. Esto es como tremendo. Eh, me parece clave eso. ¿no? Ahora, otra cosa es cuando vos ves gente que cambia de idea, pero le ves la hilacha. Claro. Claro. ves que en realidad no es un cambio sino que, que está forzado, na, ¿no? le pusieron guita de un no, lado el mercenario con la nueva ministra de géneros y diversidad no sé si vieron toda esa polémica porque ella en el 2018 grabó un video o en el 2017 grabó un video diciendo que estaba en contra de la legalización del aborto entonces, claro, cuando se convierte en ministra, la empezaron a bombardear con ese video. Ella explica en una conferencia de prensa que cambió de opinión, Entonces. que fue criada por sus abuelos, que hoy tienen 90 años, y que pensaba de esa forma y después se incluyó en la lucha claro. feminista se preguntaba pero es un pecado cambiar no, de opinión eso, eso, está como mal visto siempre bueno, no, sí, lo que decimos hemos visto otros ejemplos que yo podría darlos lo voy a dar ahora que a mí me parece un amarracho no bueno, me parece sí, y, de, y, de, otro... y de todos los posicionamientos políticos no es algo partidario no, no. Oh. claro el partidario el ideológico no es algo de la izquierda izquierdo de la derecha claro.